Estamos de vuelta aquí en Los Osobrosos. Eh, la conducción del más duro, papá Tarima. La realidad de Bess. El boss. Aquí llegó nuestro hermano Soporte, mi locura. En, conéctate. ¿Cómo? En cámara, eh. En cámara, no es un proceso que... A eh, no, no, nosotros no llega, no, no, nosotros no llega a todo Dígale que cuando eso arranque, eso va a ser... ¿Sabes qué? Un tipo organizado. Yo soy parte de eso, ¿sí o no? Ya ustedes saben, señores. Seguimos con más información y es que... Se me fue la puerta. Daddy Yankee prepara algo nuevo. Daddy Yankee prepara algo nuevo. Los hombre quiere remeniarse. ¿Sabes que yo soy Tin Don Omar? ¿Sabes? Pero el tipo hay que darse. Yo soy de la gente de Don Omar, que estamos... Esperando que el pobre resucite. <risa> a este reggaetonero puertorriqueño, Yang, Yankee, anunció en la noche de este jueves que lanzará un nuevo tema que aseguró que revivirá el reggaetón en un anuncio en el que reactivó su cuenta de Instagram, desactivada hace varios días. La expresión de Daryl Yankee, referente a que dicen que ni el reggaetón está muerto proviene por unas declaraciones que publicó recientemente el músico, productor, influenciador panameño Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo, quien afirmó que el género urbano murió. De acuerdo con El Chombo, el reggaetón de La Mata, el original de principios de los años 90, y en cuyo tiempo Darillán Yankee arrancó con su carrera musical, ya casi no existe, y que lo que suena hoy en día es mayormente una especie de pop urbano y otras variaciones, que nada tienen que ver con la esencia de original ritmo. Tras la expresión del chombo, varios productores musicales e intérpretes puertorriqueños del movimiento urbano, entre ellos Nico, Canadá, eh, refutaron a este asegurándole que el reggaetón está más vivo que nunca, mencionando el éxito que ha tenido... El disco, Viva el Perreo, del dúo Joe y Grande. Y Baboni ayudó a producir. Señores, a veces, el que no entiende algo, a su persona, piensa que las cosas son así. Si usted se queda en lo atrasado, usted va a morir ahí mismo. Por eso surgieron estos muchachos, Baboni, eh, eh, Anuel... Haciendo colores diferentes Porque la mente le va variando Otra generación Si Dari va evolucionando Si Dari Yankee se había quedado en la gasolina Donde estuviera Tiene que ir evolucionando No se ha perdido, se ha modificado Porque usted no puede quedarse ese solete, ¿sí o no? ¿Eh? Eso es igual que los aparatos Que los teléfonos van saliendo Anual, uno nuevo Entonces el chombo, yo creo que Está bien que él tiene su experiencia Pero el chombo Ahí hay que, puso un huevo, bien grande, claro, y está sonando, porque es así. No, no, pero el chombo, el chombo aquí que no lo conocen, ah, muchas personas. Él tiene su repertorio, claro está, entonces, entonces, eh, el que conoce la música urbana, sabe lo que, quién es el chombo, entonces, ¿tú entiendes? El, el que está en el mundo. Pero ahora, ahora, estos muchachos que están subiendo ahora, usted habla del chombo y no sabe quién es. Okay. Ahora lo están conociendo por esta controversia. ¿Se entiende? Pero debe manejarse mejor en cuanto a eso porque Puerto Rico nunca ha desaparecido el reggaetón. Porque eh, aunque sea fusionado, le están dando el ritmo. ¿Se entiende? Eso dúo. Joe eh, Willis Randy siempre hace su reggaetón y se le pega a toda esa gente. ¿Se ¿Entiende? Y Andy siempre cada año, Claro. Wisin y Yandel también, aunque colores diferentes, por ese reggaetón. Eh, ahí está lo. La, Tiene las declaraciones por ahí del Chombo. Vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ahí están las declaraciones del Chombo, panameño muy exitoso en cuanto al reggaetón. Él se refiere ahí a, la, a, a lo que es las fusiones y eso pensar, cada quien con su opinión. Vamos a pasar a. Es posible que Dari Yankee les responda con ese reggaetón al chombo. ¿Sabe cómo es que por ahí María se va? Vamos a pasar a otra...